Nosotros consideramos que el año 2020 es un año perdido. ¿no? Ha sido un gran año para pelotazos urbanísticos, para promociones privadas, pero, curiosamente, una de las necesidades más claras que hay y que se ha visto en la Unión Europea y en España, que es el problema de promocionar la vivienda pública y ampliar los parques de vivienda, ha sido completamente desestimada. No hay ninguna partida en este presupuesto para la creación de vivienda pública.